Que lo vio cruzar desde la capital, dijo él que salió el peregrino, desde la capital hasta Puerto Plata, señores, y la patrulla de la policía escoltándolo en 911, eh, la DGC y el alcalde de Puerto Plata que también se prestó a eso, porque hay que decirlo con toda responsabilidad, aunque el gobierno y el PLD quieren manipular bien. Pero el alcalde le hizo el juego y se ve una jipeta del alcalde de Puerto Plata. Porque eso hay que decirlo con responsabilidad. Un alcalde que, por cierto, igual que otros alcaldes y que otras situaciones, han iniciado su gestión municipal de muy mala manera. Porque ese alcalde seguramente el viernes, el famoso Roquelito García, y aparece el asistente y un chofer. Van gloriándose, le quitamos la jipeta al antiguo alcalde. Y, y, y una cosa, señor, y eso le cayó todo el mundo encima. Todo el mundo encima, una locura. Pero el alcalde de y pronunciando el discurso de la habitación, dijo que iba a cancelar a todos los empleados que estuvieran ahí. Yo le voy a pedir que para poder concluir con estos comentarios. No voy a coger llamadas en la primera hora. No me llamen ahora. Que hemos tenido muchos problemas técnicos y no podemos coger llamadas ahora. De la media hora para adelante vamos a coger llamadas, pero por ahora no me llamen, porque si comenzamos a coger llamadas se va a volver una porquería, es demasiado tema. Se lo pido de favor. Después de las seis y media vamos a coger llamadas, pero por el momento no. Entonces escuchen lo siguiente. Ñeñe Oye, un hombre que tiene una experiencia política. ¿Y cómo usted va a decir si, si se le critica a los peledeístas? Que el que no es peledeísta no puede trabajar en la administración pública. Pero el otro día critiqué a, que, a, a, a, al alcalde de, de Villarriba. Porque en un video salió diciendo que la comida no era para los que se habían bajado con él. Haciendo lo que se le critica a los peledeístas, el comerciorismo. Que el que no es peledeísta no tiene derecho. ¿No usted va a hacer lo mismo. Entonces antiguo prd que hay unos sectores que le tienen miedo porque cuando ha gobernado ha tenido problemas entonces usted le va a dar arma eso le ha hecho un daño terrible lo de esos alcaldes y de esos militantes de prm a luis abinader le ha hecho un daño terrible eso de este ñeñé que no quiso dar marcha atrás pero esos son no que Dije, Donde dije, dije, dije, Diego. Pero ya, porque es que se han puesto locos. El poder los pone locos a mucha gente. Un militante del PRM en Dajabón. Un militante del PRM en Dajabón. Desafió a una patrulla militar porque él desafió el toque de queda y lo amenazó. Tengo que reconocer, porque tengo que ser... Un que tanto el presidente del PRM, Paliza, condenó esas acciones y planteó la expulsión de sus dirigentes, que a diferencia del PLD que lo tapa, porque tengo que ser justo en el análisis, estoy criticando esa acción del PRM y de esos alcaldes, que está mala, muy mala, pero también tengo que reconocer que los PLDistas, lo tapan esto por lo menos París A su opusión, condenó los hechos y el propio candidato Luis Abinader, porque como digo una digo la otra fue lo mismo que aquí señor un partido que tiene que mostrarle a la población que sí que es diferente al PLD y que verdad que se puede confiar en ellos para un cambio ustedes vieron el desastre habiendo profesionales de la elección de la Cámara de, de Consejo de Regidores aquí. Una cosa verdaderamente eh, ilógica de este partido, ilógica, eligen un tipo que haga comentarios comentario muy raro, cuando yo veo... Sonia y que en una vaina Sonia María que yo voté por ella lo digo públicamente y que Sonia María se presta de que a eso, de que apoyé a este tipo y el otro, el doctor Rafael o sea, pero ven acá ¿y qué es esta vaina? más dignidad demostró ya Ventura tengo que decirlo más dignidad que no votó por ellos bien hecho porque un vivo. porque señores, si se le coló ya como rigor. Que se le coloca como reído. Pero tomen las aison y eviten que ese tipo que no tiene las condiciones morales. Que no tiene la capacidad para que las instituciones no sigan cualquierizándose y arrabalizándose en este país. Oye, entonces el PRM le está diciendo que no vale la pena votar con ellos. Le están diciendo a la población, no, no, miren, nosotros somos uno, un grupo de gallo locos. Eso es lo que le está diciendo. Y por tanto, espera de que siga ahí. Por eso al PRM se le hace tan difícil recuperar el poder. cuando lo pierde? ¿Por qué? Porque deja demasiado vaina que la población quede dictada durante mucho tiempo. Y no me vengan. a porque están demostrando que son tan clientelistas que su ideología es clientelismo. Que no hay nada que lo diferencie del PLD porque esa es la nuestra más tigres porque yo rec recuerdo dos dirigentes que me dijeron a mí mira ahí hay dos narcos que están aspirando no van a pasar yo me acuerdo de dos narcos que aspiraron aspiraron y lo dejaron aspirar pero no lo dejaron pasar porque usted tiene que tener sentido de la cosa entonces todos esos escándalos en apenas tres días que tienen la sindicatura es lo que se conozca lo que se conozca le han dado armas al enemigo para que lo combata con dureza un PLD que sabe utilizar todas esas herramientas y que sabe manipular ahí andan que este es el cambio que ustedes le, querían, le, le están enrostrando porque actúan con torpeza actúan con locura una cosa increíble Tantas torpezas juntos, ni ese roquelito, en dos escándalos, en, en dos días que tiene de, de, de alcalde, el, el, el asistente con la jipeta, y esta vaina de que odio peregrino. Yo dije una vez cuando ignorancia de este pueblo que estamos a 200 años de salir de atrás nosotros. Porque, y dije. El extranjero que viene aquí, de esos países de Europa y de propia Norteamérica, y ve el pensamiento de nosotros, tiene que, tiene que asombrarse. Nosotros estamos demostrando que somos gente primitiva. Eso de Puerto Plata, ayer. So, so, no hay forma. Eso recorre el mundo. Y la gente se va a reír de los dominicanos. Porque eso no es posible en un mundo civilizado del siglo XXI. Un carajo, la verdad, que mismo dice, yo soy este santo o sea que aquí cualquier carajo, por eso yo digo que, y los que ven este programa saben que yo lo he dicho siempre. Aquí hay dominicanos que se dejan engañar, de un haitiano que le dice: Te voy a convertir una papeleta de mil pesos en cien mil pesos. Y aquí hay gente de que tigres que han caído en eso. Por eso por eso aquí hay gente que eh, de tigres inventan vaina y, y, y lo engañan, de que de, de telefree. Por eso los lo, lo cuartos de los munés y otra, otra cosa más que el dominicano se deja engañar cualquier etafador se inventa una cosa y engaña al dominicano mire qué etafador que un tal peregrino peregrino arrastra tanta gente que uno supone civilizado hasta la iglesia católica ha tenido que, que alarmarse y, y, y, y, y, y, y el obispo Corniel eh, eh, condenar esa acción señores y ahí son responsables comenzando el gobierno el gobierno no puede alegar nada porque los policías le dan cada rato galletas a gente y le quitan silla a mujeres que violentan y que queda y le dieron una galleta a un médico porque se contrapuso a una sola persona y cómo entonces ellos no se dieron cuenta que había un peregrino que iba a violentar la norma del confinamiento y del distanciamiento social se dieron cuenta los organismos de seguridad oh, y este peregrino anduvo el país entero y, y no se dieron cuenta porque pues, o sea una cosa que, que no hay forma yo dije yo dije y hoy fernández con este artículo me da la razón yo dije hace tiempo ese grupo no quiere elecciones ni quiere que se que esta pandemia pase Aquí va a haber coronavirus porque es que no están interesados.